Me preguntabas quién era y ya te equivocabas. Nunca uno de nosotros caminó solo. Nuestro paso es unísono, firme, persigue una misma dirección. Porque somos ese nudo, el que sostiene las cosas y no se desata en la masa aterradora de las tormentas. Somos el bastón donde te apoyas al caminar. Siempre estaremos para levantarte tras cada tropiezo. Somos esa vela a la que rodea una pañoleta, la que en tus ojos refleja los recuerdos más preciados, tus sueños más profundos. Somos las estrellas que iluminan tu noche más oscura. Te orientamos al norte, aclaramos ese camino que siempre quisiste seguir. Somos el fuego que desprende energía, ardiente y cautivado, el más anhelado hogar durante el frío invierno. Somos agua, cambiante, que se adapta a cada circunstancia y es capaz de afrontar la adversidad desde una perspectiva diferente. Somos un pájaro que en las alturas todo lo ve, que desciende para enseñar a volar y es capaz de mostrar lo increíble de las vistas. Somos ese lobo que camina el último para cuidar de su manada, manteniéndola unida y velando siempre por su rumbo. Somos una nada que pretende serlo todo, porque siempre estamos y estaremos, alerta, dispuestos para servir. Somos jefes, somos tribu, nosotros somos Kral.